Sí, sí es. eh, eso de del de discurso del presidente de la república del regresó, día de ayer regresó a la tranquilidad claro, al 99.9% claro, de los dominicanos de cada y eh, un, una, una situación a la oposición de, de asombro y ver la reacción que ellos quizás nunca pensaron que podía a tener un presidente o hacer un presidente ya que nos acostumbraron a la imposición, nos acostumbraron a la a que el pueblo no tiene la razón, a que siempre la razón la han tenido ellos por muchos tiempos y por grandes eh, libros que han leído, que la conceptualización y el pensamiento libre es una eh, exquisitez que solamente se disfruta en el seno del Comité Central y el Comité Político del PLD. Y... Eh, no mirar hacia abajo siempre mirando a las alturas como nos acostumbraron vimos como un presidente se dirigió hacia un pueblo eh, con respeto con seguridad de lo que estaba haciendo, diciendo con eh, la firme instrucción de hacer una armonía entre sus votantes su pueblo sus go, su, su gobernantes su gobierno y sus gobernantes o sea eh, hacía mucho que no veíamos a un presidente enfrentar eh, y mira que fue un discurso simplemente para dar una explicación eh, decirnos miren es eh, eh, como, como que como un buen padre se va a dirigir a una persona que, que generalmente le importa eh, y eso es algo que es que para nosotros es novedoso porque no estamos acostumbrados a eso no estamos acostumbrados a un discurso de este tipo fue un discurso directo, fue un discurso eh, con, con acercamiento, fue un discurso de opinión, eh, fue un discurso de... de, de, de el, eh, déjame echar hacia atrás, usted tiene la razón, este no es un año para eso, vamos a, buscarlo, vamos a buscar los recursos por otros lados. ¿tuviste? Fue así todo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que, lo que mucha gente externó en lo en los medios de digitales y que mucha gente lo puso los medios digitales como opción. Entonces, más que un discurso que con su importancia que, que vimos, vimos que al pueblo en estos 45 días se le ha escuchado, Víctor. Se le ha escuchado, se le ha se le ha se le ha aplaudido las buenas acciones, pero se le han se han ido el pueblo ha rechazado las malas acciones. Y, eso, y, eso, y eso, eso es tan bueno, porque la respuesta del presidente es una respuesta receptiva, una respuesta eh, de, de apoyo a la población. Yo creo que eh, más que lo que podría decir el, eh, la oposición, que el pueblo le dobló el pulso al, al, al gobierno, lo que se podría decir es que el gobierno escuchó el, el, el, al pueblo. Eso es lo que yo entiendo... Como, como, como ciudadano, eh, porque simplemente ahí se tomaron las medidas que el pueblo expuso en una semana, Víctor. Donde buscar dinero, donde lo de lavar rigor, todo eso lo mencionó todo el mundo. Y, y ya nos da un, un, un, un en el primer, en los primeros tres o cuatro minutos del discurso, él habló de lo que es una realidad y que el pueblo dominicano como pueblo quiere que eso sea así que se busque los culpables del desfalco que se busque los culpables de lo que se han hecho ricos del, del erario público que se busquen y que ese dinero sea devuelto hacia las arcas del Estado que eso es lo que ha querido el pueblo toda la vida y este discurso en cinco o seis minutos se lo expuso muchos dijeron que estaba hablando y no hacía nada pero yo espero que sea así, o sea, Ese mi, yo quiero que eso, estos cuatro años sean así, o sea, sean así como el que escuche el pueblo, que tome la medida y que él sea el, el, el comandante, el timón de esta de esta nación, o sea, que, que no sea influenciado por gente que no sabe lo que es el sufrimiento del pueblo y que continúe con ese tipo de, de discurso. Así será es. un momento, en un momento, tendrá tomará medidas que será un poquito desagradable para nosotros, pero la tendrá que tomar, pero que sea así bajo el consenso, bajo la explicación, bajo le, decirle, miren, ustedes fueron los que votaron por mí, ustedes son, ustedes son las razones por qué yo soy presidente, ustedes son más importantes que yo, yo soy su empleado. Bueno. Nosotros no estamos acostumbrados a ver eso, tenemos más de 25 o 6 años donde vemos gente superiores gente traída de, de extraterrestres, extrapolados de la tierra, que se sentían por encima por el de bien y el mar, y que tenían siempre toda la razón. Bueno, así es Sergio, yo creo y debo reiterar que eh, en, el, en la noche de ayer, pues el presidente Luis Abinader, pues le devolvió de la, las esperanzas de lo que nosotros hemos venido hablando desde el 17 de agosto cuando... Ya amaneció con su banda presidencial puesta, eh, comenzó a respirarse aire de esperanza en la República Dominicana y la, la, las fricciones y los ruidos que nosotros hablábamos ayer, antes del discurso, pues hoy amanece todo el mundo, vamos a decir, feliz y contento, ¿verdad?, con esa decisión del presidente Luis Abinader de decir que no habrá impuesto. Eh, que esos impuestos que estaban, eh, señala el anteproyecto que está, que se sometió ante el Congreso, eso no van ninguno y que habrá otra vía para buscar esos recursos y completar eso que se tenía previsto conseguir con los impuestos que, que, iban, que se iban a agarrar, pues se los van a buscar por otro lado. Y qué bueno, eso realmente reitero, devuelve la esperanza y la tranquilidad al pueblo dominicano. De los 27 minutos, Sergio, eh, que duró el discurso, el presidente Luis Abinader pues le dedicó nada más y nada menos que nueve minutos a hablar de la gestión del gobierno pasado. Hizo una descripción, ¿verdad?, interesante muy, de las cosas muy, y, muy, las, muy claro, muy y claro. las atrocidades, ¿verdad?, que el gobierno, bueno, ¿qué les esperan?, porque se está en plena investigación para que los culpables, pues, se aplique, se le aplique régimen de consecuencia ante esta situación. Habló sobre todo de la Cámara de Cuentas, donde dijo que obedece directamente, pues fue hecha imagen y semejanza estructurada para eh, defender eh, al partido de la liberación dominicana y sus funcionarios. Dentro del mismo discurso pues pidió que debiera renunciar el presidente de la Cámara o que debieran renunciar los miembros de la Cámara de Cuentas porque realmente no han estado haciendo absolutamente nada y que en ningún momento hicieron alguna auditoría a cualquier institución de la, del país de manera seria e interesado para que las cosas realmente eh, co cumplir con la ley. Pues minutos eh, después de haber eh, concluido la locución del presidente Luis Abinader pues eh, vía Twitter le escribe precisamente a Lisa Ortega eh, que él estaba en ese momento redactando la carta para en el día de hoy renunciar a la presidencia de la Cámara de Cuentas. Así que yo entiendo que es una decisión muy atinada por parte de Hugo Álvarez, presidente de la Cámara, y deberán asimismo sí hacer los demás que obedecen, según el presidente, y no hay por qué dudar, porque así es una institución que fue estructurada precisamente eh, para obedecer a al los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana. Y muestra de eso es que ciertamente en ningún momento hicieron una auditoría ni una evaluación a ninguna institución del Estado para verificar. En la, eh, el manejo que se le estaba dando a los fondos de cualquier institución del Estado. Así que eso fue una de las de las de las eh, cosas interesantes eh, que emitió en el día de ayer el presidente Luis Abinader, entre otras eh, muchas cosas. Pues eh, hay que reiterar que el, el esfuerzo. Del, del gobierno y así lo señaló está puesto en tres instituciones en tres áreas fundamentales de la República Dominicana que es la salud, la seguridad y la educación Sergio, amigos televidentes, confirmó eh, el 4% a la educación habló en, de, con respecto a la seguridad, el aumento de la policía de, de, de, nacional, no y, y aumento a los médicos y, sin huelga correctamente Así es que fueron de las cosas eh, interesantes, entre, entre muchas, porque todas entiendo que fueron interesantes, en esa locución sin desperdicio que en el día de ayer emitió el presidente de la República, Luis Abinader. Así que enhorabuena y vamos a esperar eh, que la, la, los, los aires de esperanza pues, eh, sigan eh, aflorando verdad, en la República Dominicana. No habrá impuesto, ni en este ni en el año que viene. Lo que sí garantizó que esa reforma fiscal debe venir por ahí sí, porque además, de alguna sí. forma verdad, hay que buscar los recursos para que este país se pueda enrumbar por el camino del desarrollo. Así que de inmediato convocó al Consejo Económico y Social con la intención de que ir eh, diseñando la estrategia eh, para que ya en el 2022 pues, pueda ser sometida eh, la reforma eh, fiscal que es inminente que ya en ese tiempo tenga que venir. Sergio, finalmente, y no quiero dejar de mencionar, y tengo que resaltar, y es las nuevas, eh, no las nuevas, sino eh, la, la decisión del Ministerio de Salud Pública de reforzar las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reiteró ayer que van a ser más estrictos, sobre todo con los permisos que tienen las personas a transitar, en horas del de toque de queda. Así que eso es interesante porque realmente hay una situación difícil que se le puede ir de las manos a las autoridades sanitarias en la República Dominicana. Si queremos seguir avanzando, reiterar, tenemos que cumplir serio con, con las normas establecidas en cuanto al contagio. El, el uso de las mascarillas en lugares públicos y mantener el distanciamiento físico es fundamental para nosotros lograr impedir que el COVID-19 eh, siga siga avanzando. Así que hay que reiterar, vamos a cumplir con esas normas para que realmente podamos eh, avanzar. Van a ser cuidadosos, va a, haber, va a haber mayor vigilancia en los bancos comerciales, serio, que nosotros lo hemos comentado en múltiples ocasiones, que ya se perdió esa esa... esa, esa, esa Costumbre desde marzo, abril, mayo que se estaba llevando a cabo los bancos comerciales. Tú pasas por los bancos y están todo el mundo juntos, sobre Marito. todo en el banco de reserva, que es el de mayor eh, eh, flujo de clientes, así como los demás bancos comerciales. Además, los supermercados, que antes había eh, muchas mucha, eh, restricciones para que acceder la cantidad de personas que entran al supermercado, la, lo, en, la, en la entrada, eh, con el uso de las manitas la manita limpias, el uso de mascarilla. Hay que volver, hay que regresar a esas acciones para evitar que esta situación eh, siga avanzando, que el COVID-19 siga avanzando. Así que hay que ser más estrictos las autoridades de salud pública para evitar esta situación. Eh, vamos a ver entonces, Mr. Edward, si nos permite, en los minutos que nos quedan, pues podemos...